La idea es que esto es algo muy similar a lo que eh, podría ser un, un ejercicio un parcial, por ejemplo, o sea, que, que determinada parte del código nos venga funcionando y que ustedes tengan que, que resolver otra parte. En, en este caso, está como abocado este código a que nosotros nos dediquemos a resolver las funciones que, que hacen cosas con el cliente, ¿sí? Nos vino toda una cáscara recontra vacía, pero todo súper maquetado, explicado, o sea, es claro lo que, lo que nos, nos van a pedir que tenemos que hacer. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo cómo, cómo crear una entidad y el paso a paso, si no me acuerdo mal, dividido como en siete ejercicios de la semana pasada, ap apuntado un poco a eso, a, a llegamos a, a, a cargar y listar eh, un cliente. Eh, o sea, creábamos el cliente, creábamos una lista de clientes y los íbamos, eh, los íbamos agregando a esa lista. Habíamos, en los últimos videos que les subí, se mostraba inclusive cómo gestionar esto del, del ID. Pero, bueno, nada, vamos a tratar de, de hacerlo todo, todo desde cero. ¿De, ¿De qué se trata este ejercicio en particular? Cambiamos levemente la entidad. Creo que la de la semana pasada eran artículos, la de ahora son clientes. Eh, y se pide desarrollar una aplicación que permita gestionar una red de clientes. Gestionar siempre tiene que ver con poder dar un cliente de alta, poder modificar un cliente que uno dio de alta y poder dar un cliente de baja. ¿sí? Y en general eso trae apareado algunas otras cosas que son como necesidades, por ejemplo, poder imprimirlo. Sí, por pantalla, como para ir pudiendo verificar que nosotros logramos hacer la alta, logramos hacer la baja o logramos hacer la modificación. Así que me digo que lo de la impresión de la RAI va siempre, lo de alta, baja y modificación, en la jerga se lo conoce como ABM, eh, también, en general, cualquier entidad que ustedes creen a partir de ahora van a tener que hacer una alta, baja y modificación. Y en este caso, también vamos a incorporar la necesidad de tener que ordenar que cosa que hasta ahora no habíamos hecho, van a ver que es exactamente lo mismo con lo que ya sabíamos, vamos a poder ordenar un array de clientes, así que, o un array de lo que se nos ocurra. Así que básicamente lo que está construido, que ya está acá funcionando, es un menú que nos permite cargar un cliente, modificar un cliente, eliminar un cliente, ordenar la lista de clientes por nombre, creo que pedía el enunciado, e imprimir la lista de clientes. ¿sí? Para lograr eso, en este caso ya nos vi, no vino construida la estructura de cliente, o sea, el tipo de dato cliente, que tiene un nombre que es char, un DNI que también es char, una altura ¿sí? que es flotante, tiene el campo isEmpty y tiene el campo id. Esto no siempre va a venir hecho y muchas veces ustedes van a tener que construir absolutamente todo, pero en este ejercicio que es un poquitito más difícil que el de la semana pasada, pero no tanto, ya no esa parte nos viene, nos viene hecha. O sea que nosotros básicamente nos vamos a abocar, si encaramos a este ejercicio a construir la funcionalidad de cada una de estas cosas. Y una vez que logremos que cada función de esa, del servicio que estábamos esperando o que se planteó, ya este código va a quedar funcionando, ¿sí? Ya el ABM va a quedar funcionando. O sea que el punto de partida de este código no es desde cero, sino que tiene gran parte ya modelada y operativa y lo que pretende es que nosotros nos concentremos en rellenar cliente.c. ¿Está claro? Sí, compartido. Sí, sí, sí. Primero crearía un if para saber que P de elemento eh, no sea null. Bien, perfecto. Hablemos más o menos de la función, yo ahora la codeo en tiempo real, pero hablemos más o menos. O sea, está bien, verificarías que elemento no sea nul, o sea, está bien, estás recibiendo un parámetro, verificás que no sea nul. O sea, no, no quiero que sea muy muy específico, así tampoco se asustan todos los que faltan. Eh, es más o menos para tener una idea de Cómo están ustedes y, y, y charlar un poco Bueno, dale, verificarías que no sea nul El, el elemento, ¿y después? Eh, después Imprimiría los campos Bien, y para imprimir los campos ¿qué, ¿Cómo accederías a los campos En este caso? ¿Qué particularidad tenía Cuando recibíamos el puntero A un elemento del tipo estructura? Eh, tenía que usar El operador flecha Bien, fantástico Bien, entonces, lo que dijo el compañero, dijo que verific arrancamos verificando los elementos, como siempre, ¿sí? O sea, siempre vamos a, a arrancar verificando el elemento. ¿Qué tenemos que preguntar de este elemento en particular? Bueno, podemos preguntar algunas cosas más de lo que preguntamos en el video de la clase pasada. Por ejemplo, nos podemos preguntar ahí, como aportan en el chat, primero que no sea null. Ok, y si no es null, ¿Qué más puedo, eh, puedo llegar a preguntar para imprimirlo? Y bueno, yo acá mismo ya podría preguntar si no es null y aparte si p, elemento, operador flecha. ¿Qué, qué puedo preguntar para saber si, si hay algo ocupando ese lugar o no? Bueno, tengo el licenti Sí, entonces, si el ISEMTI es igual igual a cero, quiere decir que ese lugar no está vacío. Entonces, si no está vacío, estaría como en condiciones de poder imprimir. Entonces voy a, no solamente imprimir, sino en ese caso, si me mandaron a imprimir un no vacío, voy a modificar el retorno, ponerlo en cero y aquí puedo armar un printf. Como nos dijo el compañero, accedemos con el operador flecha y vamos a hacer una impresión tipo de debug, vamos a ponernos todos los datos Vamos a imprimir el ID, vamos a imprimir, esto tiene nombre, eh, DNI y altura. El DNI está como string también y la altura está como flotante. Vamos a ponerle nada más que ponga eh, dos decimales. Dos. Y bien, y acá ya tenemos que empezar a poner los campos. Entonces, P element flechita, que era lo mismo que hacíamos con el punto. Y ahora acá tenemos que empezar a poner los, los, los campos. A ver si ahí nos ayuda el intelligence. ¿sí? Esto tiene altura, DNI, ID y CMT y nombre. Bueno, el primer campo que vamos a imprimir va a ser el ID. Acá me olvidé de poner que el ID es entero. Ahí está. Poma. El segundo campo que vamos a imprimir es el nombre. Y el tercer campo que vamos a imprimir es el DNI. Y por último vamos a imprimir la altura. Uf. Bien Bien eh, Ok, entonces Acá podemos preguntar esas dos cosas Y después, ¿qué haríamos? Es bien. verificar parámetros, hasta ahí sí Como el de acá arriba, ¿sí? O sea Armamos algo para verificar parámetros Empezamos a verificar Vamos a preguntar si el elemento es null Si es distinto de null, todo bien y podemos preguntar si límite tiene que ser, para que esto tenga sentido, uy, mayor que cero. Bien, listo. Ahí logré verificar los parámetros. Ahora, ¿de qué se trata imprimir? Eh, Tenemos que declarar una variable int i para después crear un for, sería, ¿no? Que recorra el array. Bien, bueno, entonces sería esto, de vamos a tratar de generar un índice para poder recorrer el array de elementos. Y en cuando accedamos a cada uno de los elementos, ¿con qué operador, qué vamos a utilizar? ¿El punto o la flecha? No, el punto porque sería un array. Bien, o sea, el punto, sí, la definición sería porque al yo acceder a cada posición del array, o sea, yo tengo un array, ¿no? Una vez que yo digo que quiero acceder a la posición cualquiera, la 14 del array... Yo ahí ya no tengo más un array. ¿Qué es lo que es esto? Ya eso es un cliente que está dentro de este array de clientes. ¿sí? Entonces, como esto es un cliente, yo puedo acceder con el operador punto. ¿Se entiende? O sea, si yo tuviese la dirección de memoria de este cliente, estoy obligado a acceder con el operador flecha, que es lo que me pasaba acá arriba. ¿Está bien? Ese elemento hacía referencia a un cliente. En este caso, como yo voy a acceder a una posición en particular del array, ahí hay un cliente. Como tengo un cliente, accedo con el operador punto. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a pasar en limpio lo que dijo el compañero. El compañero me dijo que, Nicolás, que creábamos eh, int i, que va a sernos de índice, vamos a recorrer todo el array, o sea, que vamos a ir desde el inicio, desde la posición cero, nos vamos a preguntar, vamos a seguirlo haciendo en tanto y en cuanto la i sea menor al límite, y en cada pasada del for lo que queremos es incrementar en 1 la i. ¿sí? Entonces así nos aseguramos que pasamos por todos los lugares del de array. Una vez que nosotros ya pasamos esto de verificar que nos hayan pasado bien los parámetros, podemos ponerle como valor inicial... Como, como valor a respuesta, un 0, ¿sí? Y de esa manera nos aseguramos que nuestra función está devolviendo que salió con éxito. Fíjense que el, el cero es el éxito y el menos uno es el error. Entonces, ahora acá ya voy a estar parado. O sea, acá cada vez que escriba array en i, voy a estar parado. Primero en la 0 en la 1, en la 2. O sea que, si freno un segundo y pienso, estoy en un elemento en particular, ¿sí? Estoy parado en un elemento en particular. Entonces, como estoy parado en un elemento en particular y no es que tengo el puntero a un elemento, accedo con el operador punto. Así que aquí es absolutamente válido poner punto y acceder a cualquiera de los elementos. Ahora, esta función en particular, ¿qué es lo que buscaba hacer Nicolás? ¿Qué, qué, qué quiere hacer? ¿Qué es esto de imprimir el array? Tiene que ver si está ocupado o no. Bien. O yo podría directamente aprovechar que es otra forma de hacerlo. Yo acá tengo dos formas de ver esto. Una de las formas, como la que le quedó grabado en el video anterior, que es decir, che, ¿vale la pena llamar a esta función desde acá? Y estarla llamando todo el tiempo para imprimir el array. Bueno, uno podría llegar a la conclusión que quizás eso no es del todo performante pero sería una de las alternativas de solución. O sea, yo podría aprovechar que acá ya tengo una función que me da este servicio de imprimir y la llamo. ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Directamente hago clic, imprimir, y esta función, ¿qué impedía que le pase? Un elemento, el puntero a un elemento. Entonces yo acá podría poner tranquilamente ampersand array en la posición i. Y, y estarle pasando la dirección de memoria de cada uno de los elementos. Y esta es la encargada de imprimirlo. Y esta ya se fijaba si el elemento era empty o no era empty a la hora de imprimirlo. ¿Sí? Entonces ahí, sin trabajar demasiado, acá no es elemento, sería array, ya tengo resuelta esta función. ¿Por qué? Porque esta ya me daba el servicio de imprimir un elemento y esta lo que hace es recorrer el for. O sea, esto lo que va a hacer es recorrer el array hasta el límite y le va a pasar cada una de las direcciones de memoria a esta para que lo imprima. ¿Sí? Y esta ya se está fijando que la dirección no sea null y aparte que el elemento no sea empty. Así que esto sería una, una, una forma de resolver este problema minimizando lo que es nuestro trabajo. O sea, directamente dejando aprovechando lo que ya hicimos en el paso anterior. ¿Se entendió, Nicolás, que lo veníamos hablando con vos? Sí, sí eh, claro, en el video lo que, habíamos, lo que vi yo que eh, estaba eh, en imprimir array lo de, lo de que verifique si empty... Eh, distinto de uno y... Perfecto. Sí, sí, sí, sí, por eso. Pero como ahora se lo, se lo pusimos ya a esta función, lo de la verificación... Eh, ah, espera, yo acá no tengo... Sí, está bien. Eh, como se lo agregamos a esta función, tranquilamente lo, lo puedo utilizar. Creo que en el video nos quedó al revés, porque esta función nosotros la habíamos desarrollado antes de tener el licente, inclusive. Claro, en el video, eh, imprimir nada más tiene que no sea null y después eh, generamos el if que, exacto. que sea empty distinto de uno. no igual exacto. Igual, exacto, exacto, exacto. Así que, bueno, nada, como ahora lo venimos haciendo en orden, ahí me gusta más o menos cómo quedó, así que podemos seguir avanzando. Acuérdense que si ustedes encaran algo como esto, de ir compilando continuamente, ¿sí? Como para quedarse tranquilos que no se mandaron ninguna macana y no ir acumulando esas macanas. O sea, ir haciendo un build de esto, bueno, listo, no tengo errores, no tengo warning, listo, sigo avanzando. Esa es como la manera de... De jugar con esto. Bueno, de los que no hablaron, ¿quién se le anima a este al inicializar a Ray? Yo, eh, Buenas. Uno, uno de los dos. ¿Quién es? Alejandro, habla vos, dale. Muñoz. Buenas, ¿cómo va? Eh, bueno, primero para arrancar, lo que haría. Era, eh, bueno, primero verificar que el producto sea distinto de null y que. No hay producto acá, hay cliente. Bueno, el producto. El que el array el... sea distinto de null. Sí, o sea, volvemos a lo mismo, volvemos a verificar parámetros. ¿Sí? Claro. Verific verificamos el array y verificamos el límite. Fíjense que todas las que trabajan con el array arrancan haciendo eso. ¿Está bien? ¿Qué más querrías hacer en esta función? Y bueno, recorrería, recorrería el, el array bien. De Cada elemento bien. Y cargar eh, cada elemento con, con una bandera Que diga, ah no, eso es para inicializarlo, ¿no? No, para no, el, estaba bien A ver, y este es inicializar, sí ¿Qué querías hacer? Con qué, qué, ¿A qué bandera te referías? O sea, traerle un 1 ¿En un ¿En dónde? en los lugares que, que estarían disponibles. Bien, y si lo estás inicializando, ¿cuáles son los que están disponibles? Eh, ¿Y todos? Todos, eso, perfecto. bien Bueno, entonces miren, si yo tuviese que hacer este código, hago esto. Lo que me acabas de contar es lo mismo que antes me contó Nicolás, o sea, me contaste el mismo cuento, entonces me puedo llevar todo y lo único que cambia es lo que tengo que hacer acá. ¿Sí? O sea... Recibo parámetros y recorro todo el array. Lo que cambia es lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en cada posición del array, tengo que agarrar el is empty y ponerlo en qué, ¿en cero o en 1 En 1 En uno, porque me está preguntando si está vacío y yo le tengo que decir verdadero. ¿Qué es verdadero en c? Todo lo que no sea cero, pero en general le ponemos un 1. Para que todo el mundo nos entienda, ¿sí? Así que ya fue, ahí ya está, tenemos el, el array inicializado. Lo recorremos completo poniendo el isempty en uno. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. ¿Otro? ¿Quién se anima? ¿Recibimos sí. parámetro o lo tenemos que validar? Uh -huh, sí. Bien. Sí, obvio. Okay. Y después, bueno, pregunto, eh, if, y, pre, y ahí llamo a la función getNombre, la descripción Bien. y el número flotante y bueno, les pregunto dándole el lugar del auxiliar, punto nombre punto descripción, punto precio Fantástico, y una vez que tenés todo una vez que te dio el nombre, el DNI la altura, que sería Y después, eh, bueno, cambio la respuesta a cero, no que sería que me dio las cosas correctamente Bien. y con string copy copiaría de un array al otro mm, No hace falta eso ¿Por qué no? Porque el array se puede copiar con un igual. El único que tienes el problema son, o sea, vos no tenés que copiarle los elementos de adentro, directamente podrías asignar el auxiliar en la posición del array. Ajá. Pero está bien, está bien la duda que tenés, está fantástica. Vamos a okay. Dale, vamos, yo lo trato de copiar y ahí te muestro. Sí. Dale, ¿cómo hago? Lo que me dijo la compañera es Macarena, que verifique lo que recibo como parámetro, bien. Entonces voy a verificar que array sea distinto de null. También voy a verificar que el límite, hasta ahora es igual que el de arriba, ¿sí? Que el límite sea mayor que cero. Y ahora recibo cosas nuevas que tengo que pensar qué hago con ellas. Bueno, ¿qué onda el índice? Bueno, y si me están diciendo que el índice, eh, es sobre ese índice yo tengo que operar... El, el índice que sea mayor que cero... Eh, no me dice nada. Lo que, lo que tengo que verificar es que el índice no se pase del límite y aparte sea mayor que cero. ¿Sí? O sea, puedo verificar las dos cosas. Yo podría verificar que índice. Upa, perdón. Ahí. Yo tendría que verificar que índice, por un lado, sea menor al límite. Y si quiero también, para agregar otra verificación, podría verificar que índice sea mayor que cero. ¿sí? Y ahora el ID, ¿qué puedo verificar? Y el ID tengo que verificar, me está, es un puntero. ¿sí? Eh, porque lo que está buscando esta función, o, o lo que habíamos hecho la otra vez, que había quedado bueno, era que no solamente recibíamos el ID que asignábamos, sino que aprovechábamos y ya lo dejábamos incrementado. Entonces, como ¿Te una pregunta? Sí, dígame. Eh, ¿El índice tiene que ser, no tiene que ser igual también? O? Tiene razón, tiene razón, porque puede querer escribir en la posición cero. Muy bien, muy atento. Ahí. Tiene que ser mayor o igual a cero y menor, menor que el límite. sí. Y ahora el ID, bueno, lo que me pasaron a priori es un puntero. O sea que yo sí o sí puedo verificar si ID es distinto de null. ¿Estamos de ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ya estaría como en condiciones de poder empezar a utilizar esta información que me pasaron. ¿Qué es lo que me está diciendo que haga esta función? Da de alta a un cliente en una posición en particular. Entonces la compañera lo que planteaba me dice, bueno, pero pará, hagamos una cosa. Hacete un buffer del tipo de dato cliente. Buffer. Cliente. Y carga todo en ese buffer. ¿sí? Y una vez que estás seguro que obtuviste toda la información, recién ahí la copias. Ok, ponele. Entonces, empiezo a construir acá un super if, donde voy a meter toda nuestra validación adentro. Y si todo eso salió bien, recién acá voy a estar en condiciones de, en el lugar que el usuario me dijo, o sea, en este ID, array. En esa posición, en el ID que el usuario me dijo, ID, como tengo el puntero, tengo que acceder con el operador de indirección. En esa posición, ¿qué voy a copiar? El buffer. Recién cuando pueda verificar todo lo que estoy por hacer ahora. sí. Si todo eso salió bien, tengo, también la compañía me había dicho que a respuesta le asigne como valor un cero. Bien. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es salir a buscar la información. En este caso el cliente tiene nombre DNI y aparte... Eh, Altura, ¿sí? Entonces, para el nombre, yo sé que en UTN tengo estas funciones. Creo que esta biblioteca, yo igual ahora la se las paso, tiene una más de la que tiene ustedes. yo tengo el getDNI. Podría estar mejor programado, pero, pero tengo un getDNI. Y voy a utilizar ahora, eh, para empezar, voy a arrancar pidiéndole al usuario el nombre, ¿sí? ¿Qué me va a devolver esta función si salió bien? Un cero. Acuérdense que yo me puedo preguntar si es igual o igual a 0 y después ir concatenando las distintas funciones que tengo. O sea, yo voy a pedir el nombre, después acá abajo voy a hacer algo muy parecido, pero para pedir el DNI. Entonces, yo las voy escribiendo así, con este salto de línea, como para que quede un poquito más interesante. Y acá abajo voy a pedir eh, número, que va a ser la altura, un número flotante. ¿sí? Más o menos, esta es la estética que esto va a terminar teniendo. Ahora las rellenamos. Pero acá voy a tener getNombre, get, nombre, get DNI y get número flotante que va a estar destinado a la altura. ¿Qué nos dijo la compañera? Bueno, que directamente de este buffer yo se lo pase, le pase lo que corresponda para que get nombre me lo llene. Está buena la idea porque si no, acá nos tendremos que haber creado por separado cada uno de los campos, que es la otra manera de solucionarlo. Pero directamente, si yo ya me creé un cliente, ya me creé los campos, ya tengo un nombre, ya tengo una altura, ya tengo un DNI, ya tengo el licente, o sea, ya tengo todo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? De buffer cliente, punto, nombre, se lo voy a pasar a esta función para que me lo rellene. Como esto, cuando yo lo veo de esta manera escrito, completo, como les explicaba Ernesto la semana pasada, yo acá lo que estoy viendo es un, una variable del tipo string. Todo esto completo es un string, porque nombre, si yo voy a la declaración de la estructura, es un string. Un string es un array de char, por lo tanto, ya es la posición de memoria del primer elemento. Entonces, a qué nombre yo no le tengo que acá poner un ampersand, ¿sí? Para decirle que le estoy pasando la dirección de memoria. Eso ya es la dirección de memoria. Entonces, bueno, acá deberíamos poner algún mensaje para que nos entiendan. Vamos a poner un salto de línea para que esto quede acomodado. Y un salto de línea al final. Y acá le vamos a poner nombre. ¿Qué más tenía nuestro, nuestro, nuestra función? Bueno, nos dejaba poner un mensaje, un mensaje de error. Acá, como la función era segura, podíamos pasarle un límite. Yo en el cliente.h tengo límites para el nombre, que se llama nombre length, ¿sí? Como tengo el límite, ya lo aprovecho acá. Y ahora acá le voy a poner un error del estilo. Perdón, nombre inválido o algo por el estilo. Vamos a dos salto de línea, error. Un nombre inválido, de lo que se les ocurra. ¿Qué más tenía esta función? Cantidad de reintentos. Vamos a darle dos reintentos. Bien, entonces, ahí tengo el nombre. Ahora tengo que obtener el DNI. Es muy parecido. Voy de nuevo, buffer. Siguiente. Punto. En este caso, DNI. Lo mismo, es un string. Tengo un máximo para el DNI, que es DNI LEN. Y ahora le tengo que dar un mensaje para poder obtener ese DNI. ¿sí? Entonces, un super mensaje DNI. Y acá le vamos a dar un super mensaje de error. Error. Bien. Lo mismo. Me va a decir la cantidad de en 2, 2. Y ahora viene el momento del flotante. Buffer cliente, punto, el flotante, que en este caso era la altura, ¿sí? Si yo lo dejo ahí, no le estoy pasando la dirección de memoria de altura. Para pasársela, tengo que aquí poner el ampersand, ¿sí? Para que esta función lo pueda llenar. ¿Qué más me pide? Bueno, altura ahora tenía un mensaje, así que ahí vamos parecido a lo de arriba. Vamos de nuevo a hacerlo de esta manera, con dos saltos de línea. Le vamos a poner... Altura. Le vamos a dar un mensaje de error. Y ahora, esto que, que validaba un flotante me dejaba un mínimo, yo que sé, cero, o sí, no sé, cero, y un máximo, cinco. Una cantidad de reintentos, dos. ¿Puedo poner algo? Bien, ahora, si obtuve estas tres cosas, el nombre que me dio el client, el cliente, nombre que me dan del cliente, el DNI de ese cliente y la altura de ese cliente, estoy recién en condiciones de hacer esto, o sea, de copiar ese buffer en la posición que me pidieron. ¿Sí? Lo puedo hacer así, pero antes, yo ya antes de copiarlo, podría a este buffer cargarle los campos que tengo que cargarle. Ah, disculpen, acá no es ID, esto es una macana índice, ¿sí? yo lo tengo que cargar en la posición índice, el ID viene ahora, el uso del ID. Yo tengo buffer cliente, punto ID, y acá le voy a asignar el ID que me dieron por parámetro. ¿sí? Entonces acá sí, asterisco ID. Este ID es único, irrepetible, va a funcionar como un número que nos va a permitir eh, que, que cada elemento de nuestro array sea único, porque como ese número siempre se va incrementando, es un autoincremental, ¿Qué logramos? Que a pesar de que todo el resto de los campos coincidan, ese número va a ser distinto. ¿sí? Ese número es único e irrepetible para el array de clientes. Entonces, nos lo dieron desde afuera, nosotros lo asignamos y también ya podríamos, antes de, antes de cargarlo, decir que el campo is empty, dejó de estar empty, por lo cual ahora lo pondríamos en cero. ¿sí? Estamos, ¿qué tendríamos que hacer? Lo cargamos y después al ID lo incrementamos. Así en la próxima vez que asignemos un ID, ya quedó incrementado en 1 ¿Sí? O sea, si ahora la primera vez que nos llaman el ID vale 0, asigno el 0. Entonces este cliente se va a llamar como el usuario haya querido, con el DNI que el usuario haya querido, con la altura que el usuario haya querido. Pero el campo isemptys yo lo forzo a cero. Y el campo ID le voy a poner el ID que recibí como parámetro. O sea... Esos dos campos no se los pido al usuario. Y como si eso fuera poco para asegurarme, una vez que uso el ID, lo incremento en uno. Entonces, si ahora era 0, bueno, la próxima vez que llamen a mi función, el ID va a ser 1. ¿Sí? ¿Alguna...? ¿El sí, sí, decime. ¿El ISMT lo puso como para que se sepa que está cargado? Como Claramente, para porque todas las funciones, fíjate que ya desde acá venimos restringiendo... O sea, por ejemplo, la función que imprimía solamente va a imprimir a los que en isEmpty digan cero. O sea, que es la manera de que indicamos de que esa posición de la raíz está ocupada. No está vacía, ¿sí? Entonces, claro. en, en el momento que lo ocupamos, tenemos que avisar. Así que ahí lo ponemos en cero. Perfecto. Entonces, um, a toda la RAI índice, ya asignándole buffer cliente, ya toma los campos el valor que tenía buffer. Exactamente, Macarena. Esto es así, Mira, Si yo tengo dos formas de hacerlo, o sea, si yo desconozco esto, tengo que elaborar un montón. ¿Por qué? Porque yo tendría que agarrar campo por campo de buffer y empezar a copiarlo, que era lo que me decías vos. No sé, con STR, NCPI, tengo que empezar a copiar cada uno de, no sé... Buffer cliente, o sea, en Array índice.nombre, no sé, punto .nombre, tendría que copiar lo que yo tengo en Buffer cliente.nombre, como es la, la forma segura, acá tendría que poner el, el nombre len, y así lo tendría que hacer para el nombre, para el DNI, para cada campo que tiene la estructura, bueno, gracias a Dios, las estructuras también vinieron a resolver eso, ¿sí? O sea, no es necesario. Uno copia de manera, se conoce como deep copy, o sea, uno copia todo lo que está dentro de una, estru de, de una estructura en otra, así, igualándolas, como si fuese una variable más del sistema, como si fuese un int, ¿sí? Así que, es gracias a Dios, eso queda súper sencillo, no es difícil de usar, no necesito hacer el string copy. ¿Está bien, Macarena? Perfecto. Buenísimo. Más preguntas de esta, que ya es una función que puede ser un poquitito más para debate. El que ahí es un string. Decime quién sos. Álvaro. ¿Qué querés saber, Álvaro? El que TNI pide un string. Porque la mayoría de los campos que uno cree que en algún momento pueden llegar a cambiar en programación, eh, conviene trabajarlos como si fuesen campos de tipo texto. Por ejemplo, el, el DNI eh, en algún momento puede llegar a incorporar una letra. ¿sí? Más allá de que nuestro sistema por ahora está validando que no haya letras, esto después tiene impacto en una base de datos, en archivos, en otros lugares donde se va a guardar esa información. Entonces, siempre es mejor, si se puede, guardarla como texto y hasta un poquito exagerada. Eso permitiría, porque por ejemplo, si nosotros... No sé, hubiésemos hecho un sistema que en vez de guardar el DNI hubiésemos guardado eh, el número del pasaporte antiguo de Argentina. Bueno, el número de pasaporte en algún momento eran solo números. Después pasó a ser letras y números y ahora pasó a ser el mismo número que el DNI con una letra al final. Entonces, fíjate cómo fue cambiando eso, o las patentes de los autos, o otras cosas que con el tiempo fueron cambiando. Entonces, en general, se tiende a, si no molesta, excepto que sea algo crítico... Bueno, si es un dato que en algún momento puede ser cambiado, guardémoslo como string. Validemos que tenga números, todo. La validación, perfecto, pero guardémoslo como string. Eso nos va a dejar un poquitito más flexibles. ¿Sí? Perfecto. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no le cierre? ¿Algo que quieran que expliquemos 100 veces más? Vamos que queda muy ¿El poco... De se escribe así? No, acá, evidentemente, el compilador no sabe si quiero incrementar el puntero o si quiero incrementar el contenido... Entonces, acá habría dos formas de hacerlo. Una es meter esto entre paréntesis, así ya no le quedan dudas y sabe lo que estoy tratando de hacer. U otra, creo que en el videito lo habíamos solucionado de esa manera, era poner esto separadito en modo Disney. Entonces, uno ponía ID más 1. ¿sí? Estas son las dos formas de, de resolverlo. La que les guste más, si quieren les dejo esta otra, que creo que es la que no está en el video. Acá nos dice que hay que hacer una función que actualiza los datos de un cliente en una posición determinada del array. ¿sí? O sea, es una, la de arriba que hacía daba de alta, esta no, esta no da de alta uno nuevo, sino que esta accede, ¿sí? Y en esa posición, en esa posición modifica los datos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es, es un toquecito distinta a la de arriba. Es por si me equivoqué. O sea, yo ya di de alta a Juan Carlos, pero me equivoqué y le puse mal el DNI. Bueno, no tengo que dar de nuevo de alta, no tengo que eliminar a Juan Carlos y dar de alta a otro. O sí, eso sería una solución, pero media tediosa. Sería más fácil tener una función que me permita modificar a Juan Carlos. La que vamos a hacer ahora es medio carnicera, porque vamos a directamente pedir todos los datos de nuevo, pero de a poquito lo vamos, la vamos a ir en las próximas clases ya la vamos a pulir. Y lo ideal sería llegar a una función amable que me permita elegir qué campo quiero modificar cuando me equivoqué. ¿Sí? O sea, si cargué mal, que me permita entre modificar el nombre o el apellido o el DNI. No que me pida todos los datos de nuevo. Pero aunque sea, vamos a hacer una medio carnicera. Eh, lo que se tiene que entender la diferencia entre dar de alta y hacer una modificación es que en la modificación persiste el ID asignado en la alta original. O sea, cuando yo lo di de alta originalmente, ya le asigné un ID, bueno, lo mantengo eso, no cambia, ¿sí? Ese, ese se, va, se va a mantener. ¿Quién me quiere dar una mano para pensarla la función, a ver, ¿no? Ahí haría una condición if. Sí. Eh, que, bueno, que el array de clientes sea, no esté vacío. Bien. Que el límite sea mayor a cero. Bien. Y que el índice... Eh, menor al límite, puede ser? Sí, que esté contenido entre el cero y el límite, sería el cuento. O sea, que nos quedó un poquito más fino. No me acuerdo cómo lo habíamos hecho en el video, pero si queremos ser bien, bien finos, podría ser que esté contenido entre cero y el límite. O sea, eh, esos serían como los índices válidos: mayor o igual a cero y menor okay. al límite. Así que ahí, bien. Y después contamos un poco cómo te imaginas, qué harías acá. De distinto a lo que hicimos arriba. O sea, como claramente como que la función para robarnos es la de arriba. Pero, ¿qué harías distinto? Según lo que hablamos recién. Eh, a ver, no sé si estoy en lo cierto. Pero, trabajaría con, con un for. Que itere hasta llegar al límite. Y dentro del for, con una condición if. Eh, en el array de los clientes. Verificaría que esté que el cliente haya trabajado dentro del array y dentro le pondría el, el número del array. La función es más sencilla, la función ya te dicen a quién tenés que modificar, ya te viene el índice del array del fulano que tenés que, que, tenés que modificar, no te viene el ID del fulano, eso después lo vamos a hacer, ¿sí? más adelante. Acá me vino el índice, o sea, me dicen che, la posición 4 del array la tenés que modificar. La función que es candidata para el robo es esta. Yo me la fano completa. ¿Sí? Ahí está. Esa es la candidata para el robo. Pero, ¿qué hace esta función que no nos sirve? Bueno, esta función no nos sirve. ¿Por qué? Porque le pedía estos tres datos al usuario. Por ahora nosotros también, cuando el chabón quiera modificar, nosotros le vamos a pedir los tres datos de nuevo. No es lo más fino, pero no importa. Le vamos a pedir los tres datos de nuevo. Pero, ¿qué pasa? Esta función recibía la ID... ¿Sí? O sea, recibía un ID. Obviamente no lo recibo más. No lo incremento más. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ID que yo tengo que dejar en ese lugar? O sea, yo voy a modificar, no sé, como te dije, ¿recibiste acá? Che, modifica la posición 4. Bueno, en ese momento estás modificando la posición 4. ¿Qué ID le tenés que dejar a tu buffer para que después se copie de nuevo en la posición 4? El mismo ID que ya traía. Exactamente, el mismo ID que ya traía. Ese es el sheet. Eso es modificar. O sea, la, la única diferencia es que esta recibe el ID por parámetro y esta le estás diciendo no toques el ID, que es el único valor que no puede cambiar nunca. Cambiarle el nombre, cambiarle el apellido, cambiarle el quit, cambiarle lo que quiera, pero no me cambies el ID. ¿Sí? Porque si el tipo le querría cambiar un ID, no estaría llamando a modificar. Estaría llamando a eliminar y daría de alto uno nuevo. Eso ya lo puede hacer quien va a usar estas funciones. Si llamó a modificar es porque lo único que nos está pidiendo es que respetemos el ID. Entonces, como dijo el compañero, lo que yo tengo que hacer para no romper el ID es primero en buffer cargar el que ya está en índice. ¿Sí? Que es el que estaba. Lo pongo en buffer, porque después buffer va a sobreescribir completa esa posición. ¿Se entiende? Entonces, nada, el único cambio es ese. Agarro y le pongo el ID que ya estaba en esa posición, y después sobreescribo todo. ¿Se entendió? Y ahí nos quedó la función esta que verifica. Obviamente no recibe el ID. ¿Bien? Ese sería, sería como el cambio. Lo que yo le decía, que, pero ahora no lo quiero hacer para no... No enchastrarle que les quede más o menos lavada, es que estaría ocupado que esta función, como que te pregunte qué de estas tres cosas querés cambiar. Normalmente no te equivocaste en los tres campos, ¿sí? o sea, te equivocaste en uno de estos campos, entonces sería cómodo que te vaya preguntando eh, o que te dé como un submenú y te dé la opción de cuál de ellos, cuál de los campos querés cambiar. Eso sería como un poquito más interesante. Entonces me consulta, ¿cómo sí. es ¿En modificación? En el if. Eh, que verifica los campos. ¿No estaría bueno poner si, y cuando indica el índice que quiere modificar, si isemti está, está lleno? O sea, que no esté vacío. O sea, que no nos diga que quiere modificar un id que está vacío. Bueno, eh, sí, está buena la idea. Podríamos agregar esa verificación acá. Una vez que ya validamos lo anterior, podríamos preguntarnos si... Está muy buena. Sí, no se me había ocurrido. Vamos a ponerla. Esto, lo que dice el compañero es, che, pero pará, ¿por qué no te fijás antes de seguir avanzando si este ISEMPI está, o sea, si esa posición realmente está ocupada? Si no, no tiene sentido. ¿Para qué le vas a dejar modificar una posición libre? Que en tal caso de eso es hacer un alta y lo tiene que hacer por otro lado. Está, está muy bueno el aporte, ¿eh? Está, está Piola. ¿Quién sos el que dijo eso? Eh, Maxi, profe. Bien, Maxi. Muy bien, ¿eh? está buena la idea. Copada. ¿Quién me da una mano para dar de baja a un cliente? ¿Qué podemos hacer? Acá Martín, ¿se me copia? Sí, se te copia, fuerte y claro. Perfecto, Mauricio. Claro, por eso te digo, la función candidatas y a la función de arriba, y habrá que hacer un par de modificaciones. Dale, vamos ahí. Ya ahí me la robé. Bien. Eh, de ahí, de las primeras líneas, 137, vamos a necesitar un, un cliente de buffer, y lo que hacen... Vamos de nuevo, acá estoy tratando de eliminar un cliente. ¿eh? Eliminarlo. Pero, bueno, pero, ¿qué es? ¿Qué pensás? ¿Para vos qué es eliminar un cliente? Empecemos por eso, por ponernos de acuerdo en eso. Eliminar un cliente sería sacarlo del array eh, y podríamos agarrar y hacer que los valores que tenga dentro eh, valgan cero. O sea que no, Bien. no, tengan, no tengan valor. Bueno, en general, lo que se suele hacer, existen dos tipos de forma, dos tipos de baja. En general, los sistemas lo que hacen es hacer lo que se llama baja lógica. O sea, para un sistema, cuando no te dicen nada, lo que esperan que vos hagas es que, si existe un flag que dice que esa posición está libre, que modifiques ese flag y listo, ya está libre. ¿Sí? O sea, para mí, eliminar un cliente es cambiar el flag y sentí. Solamente eso, ya es ya lo eliminé. Para mi sistema ya está vacía esa posición. Cuando venga otro, la voy a ocupar. Y no me preocupo por pisar los datos de ese cliente. ¿Se entiende? O sea, y lo que vos estás diciendo, se suele, se suele conocer, como o sea, sería como una baja más segura. ¿Por qué? Porque está asegurando que no solamente está diciendo que la posición está vacía, sino que está cargando basura en, los, en las distintas partes para que ya no, sea, no haya más no esté realmente esa información, que ya no sea recuperable. ¿Se entiende? Pero en general, en, en las cosas que vamos a hacer nosotros, hacemos bajas lógicas. O sea, existe un campo que dice que ese lugar está ocupado o está vacío. Con que yo empiece a decir que está vacío, ya está. Está vacío. Para mi sistema, está vacío. No existe más ese cliente. ¿Me entendés? Sí, sí. No lo había pensado de esa forma. De hecho, ahora que lo decís, me hace pensar en cuando uno borra un archivo, normalmente ese archivo... Como vos bien decís, en realidad no, no es que se borra, sino que eh, no, el sistema que lo ve es como que queda oculto, por eso tenemos la posibilidad después de poder recuperarlo. Exactamente, o sea, lo que, se, lo que se borra del archivo es el acceso que vos tenés Exacto. desde la interfaz a ese archivo. Entonces, pero el archivo en el disco, nadie se toma el laburo de agarrar, no sé, ese giga que acabás de borrar, esa película, y pasarle por arriba con todos ceros. Eso se llama borrado seguro. ¿Sí? Y en general no se suele hacer. Eh, lo que se suele hacer es esto: de que vos crees que borraste una foto de tu teléfono y en realidad lo que dejaste es de tener el acceso a la foto. Pero la foto sigue estando ocupando la posición de memoria que ocupó originalmente. Y hasta tanto y en cuanto la casualidad no haga que arriba de esa foto termine viendo otra cosa, esa foto es 100% recuperable. ¿Se entiende? Acá pasaría lo mismo, pero bueno, los sistemas viven así. ¿Por qué viven así? Porque es más rápido. ¿Sí? O sea, si yo tengo que agarrar y en ese giga de información escribir todos ceros, pierdo un montón de tiempo. En cambio, si directamente en un solo lugar agarro el licente y lo pongo en cero, o lo pongo en uno según necesidad, ya está. Inmediatamente borré. No importa qué tamaño tenía eso que borré. ¿Se entiende? Sí, sí, perdés recursos de escritura y también eh, la memoria cada vez que vos escribís va perdiendo como vida útil, supongo. Sí, bueno, eso es lo de menos en un programa, pero lo que es importante es el recurso, el procesador que usas. O sea, lo importante es que si yo puedo mover un flag y mi aplicación ya está, lo borró, nada, está perfecto, vamos por ahí. O sea, movemos un flag y lo borramos. De hecho, inclusive, nosotros podríamos dentro de muy poquito transformar ese campo empty en un campo un poquito más interesante que no solamente diga si está vacío o está ocupado. Nosotros le podríamos, lo podríamos llamar ese campo estado. Entonces podríamos decir que está vacío, que está ocupado, que está suspendido, que está borrado, que está en lista negra. O sea, le podríamos empezar a dar otros sentidos a ese campo. Entonces, por ejemplo, un cliente se puede dar de baja... ¿Y nosotros qué hacemos? Como hacen cualquier red social de las que ustedes eh, actualmente están utilizando. Ustedes se dan de baja en cualquier red social y la red social no los da de baja. Está esperando que ustedes se vuelvan a loguear para volver a darlos de alta. Bueno, ¿cómo hizo eso? ¿Los borró? No, no los borró. En el campo de Estado dijo que ustedes quedaban pausados. ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren, entran de nuevo y se loguean, ya están activos de nuevo en la red social. Entonces, a veces... En, en general, la idea es no borrar nada, porque borrar te lleva a trabajo. Entonces, se trata de no borrar nada. Y quizás ese campo de en un par de clases lo transformamos en algo mucho más divertido. Entonces, la baja del cliente pasaríamos ni siquiera a borrarlo. Diríamos, no, no, bueno, este cliente está dado de baja. ¿Qué va a querer decir que está dado de baja? Y que cuando hagamos una cuenta, cuando imprimamos una lista, para un montón de cosas no lo vamos a usar. Pero para otro montón de cosas, sí. ¿Se entiende? Así que... Es, esa es un poco como, como la idea. Así que, como el único campo a modificar es este, mirá lo sencillo que se puede resolver esta historia. ¿Qué me están diciendo? Che, da de baja a este, en particular, a ese índice. Bien, me quedo con la misma verificación de arriba. Y lo único que voy a hacer. Sí, es poner el flaque en uno. Exacto. Y la verificación de arriba está buenísima. ¿Por qué? Ahí está. Y la respuesta obviamente en cero. ¿Por qué? Y no le tendría que pedir el índice. No, no, a mí para, acá ya me dijeron. De baja? Esta, o sea, esta función es de bajo nivel. Le están diciendo, che, elimina este índice. Nada. Hay otra función que va con, a, a encontrarme después el ID, que es esta. ¿Sí? O sea, esta va a buscar un ID y me va a devolver un índice. Todavía no llegamos ahí. Ahora la vamos a hacer. Esta función ya recibe el índice. Como todas las que venimos haciendo, ya reciben el índice. ¿sí? La que va a buscar el índice por ID es esta. Ahora llegamos. Entonces, a buffer cliente no. Directamente nosotros al que vamos a modificar es a array índice. ¿sí? Y la validación de arriba nos quedó fantástica, nos quedó súper robusta. Ahí estamos. ¿Se entendió? Con el que estuvo hablando hasta recién. Sí, sí, se entendió. ¿Quién sos? Álvaro. Bueno, a ver. Eh, hacemos una iteración y que recorre la red y comparamos los valores, el valor buscado con, con el ID del, de cada de cada. Buenísimo. De cada grupo de la red. Copado, ¿quién es la función candidata para el robo del siglo? Eh... Un, a la que tiene un for más arriba. Eh? ¿La de no, imprimir? Ah, bueno, sí. O la de inicializar. Cualquiera que recorra, ¿sí? O sea, eso t -t tiene que empezar a enganchar esa picardía. Porque así laburan menos también. Yo tengo que hacer esto. Te tengo que hacer un recorrer todo la array. ¡Pum! Ya está, mirá. Ni laburo. Pego ahí. Y estoy. ¿Qué cambia no. ahora? Lo que me dijo el compañero. Bueno, claramente acá no es que vas a inicializar. ¿Qué me decías que querías hacer? Comparar el valor buscado con. Bien. ID. Array.id. Bien, perfecto. Bueno, eso más o menos la va así. O sea, yo me tengo que parar en Array, como me dice el compañero, en i.id, ¿sí? Y preguntarme si es igual o igual a valor buscado. Y si es igual o igual a valor buscado, quiere decir que acá ya lo encontré. Y esta función... Como, el, como lo que voy a encontrar va de cero a cualquier número positivo, lo va a devolver como valor de retorno. Entonces lo voy a cargar directamente acá en respuesta. ¿Qué voy a cargar en respuesta? El índice, la I. Bien. Una vez que lo encontré, ¿tiene sentido que lo siga buscando? No. Entonces, ¿qué hago? Break. Bien. No tiene ningún sentido que yo lo siga buscando una vez que lo encontré. Lo encontré, rompo. Ya salí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos acá? También podríamos verificar qué pasa con valor buscado. El valor que voy a buscar tiene que ser un ID. Entonces, si yo ya conozco esa regla de juego, bueno, por lo menos podría verificar que esto sea mayor o igual a cero. No sé si, no me puedo preguntar más cosas, pero aunque sea puedo verificar que sea mayor o igual a cero. ¿sí? No hay ID. Sé que acá no hay IDs negativos porque arrancó, el ID más bajo fue cero, el ID más bajo asignado. Entonces, me mandaron a buscar una ID, recorro, cuando esta igualdad se da, ¿qué voy a responder? La posición del índice en la que encontré la ID. Y directamente, esto es un tipo de funciones que vamos a empezar a usar ahora, que siguen respetando la regla del menos uno o los positivos para decirme que salieron bien. Pero aprovecha que cualquier valor de los encontrados, ¿sí?, Cualquier índice que yo voy a encontrar, que se corresponda al, al ID este que me pasaron para buscar, va a ser positivo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no solamente puedo aprovecharlo para avisar que la función logró su cometido, sino que ya aprovecho el retorno para devolverlo. Ok, ¿quién me da una mano con encontrar una posición vacía en el array? Yo, bueno, verificaría si el array es distinto a nulo. Y... Bien, bien. Si el límite es mayor a cero. Bien, eso. A él lo de arriba, pero. Por eso. Para para para. Robaría la función de arriba. Exacto. Ahí, así me gusta. Sí, eso de me pongo a programar, no. Me voy, y me robo lo que ya. O sea, esto tiene que detectar el comportamiento. ¿Qué tiene que hacer esto? Tiene que recorrer el array. Listo. Bueno, ¿qué no hay? No hay valor buscado. Sí, está bien. No hay valor buscado, es verdad. Obviamente no voy a hacer este if. Pero ya esto, ¿ven? Ya recorre, valida los parámetros y recorre el array. Ahora me pongo a buscar, ¿para qué? Busca la primera posición vacía. Bueno, ¿qué es buscar la primera posición eh, yo vacía? Yo preguntaría si el array producto, va, el array clientes, el índice, y empty igual a 1. Si es 1, que la respuesta sea el índice y me dé un break. Bien, a ver, vamos a, vamos a tratar de codear lo que entendí. O sea, vos acá te preguntarías, sí, array... Sí, eh, de clientes. Bien. I sí. En i. Punto, punto, .isempty igual igual a 1. Bien. ¿Quiere decir que está vacío? Sí. Ok. Eh. O, o sea, si, si estás acá es porque encontraste un vacío, que es lo que te mandaron a buscar. ¿Qué tenés sí. que hacer? Haría que la respuesta sea igual a i y un break, como ya lo encontró. que Un éxito lo suyo. Usted ya está en condiciones de rendir el examen hoy. No, no, todavía no. sí, ya te anoté, ya, ya. te anoté. Te dejo acá no, anotado, no, no. Germán, Germán, tomar hoy. No, no. Te dejé acá con un asterisco. No, bien, bien. Está perfecto, copado. Buenísimo. Eh, es eso, nada más. O sea, básicamente, ¿qué tenemos que detectar? Bueno, nada, que esta es una función que quiere recorrer el array para hacer algo. ¿Para qué? Y bueno, para encontrar una posición vacía. ¿Sí? Así que nada, ¿cómo encuentro una posición vacía? Así, preguntando por el índice y una vez que la encontré, es... Esta función es muy parienta de la de que está acá arriba, lo va a devolver como respuesta directamente. ¿Por qué? Y porque como es un índice, siempre va a ser o 0, 1, 2, 3, siempre va a ser positivo. Entonces me deja tranquilo que si quiero indicar un error devuelvo un negativo y cualquier positivo que devuelva le estoy avisando al usuario que pude llevar adelante lo que me pidió y aparte le digo a dónde encontré la posición vacía. Así que, un éxito, Germán, ¿no? ¿Eras...? Sí, sí. Copa, ¿Profe? ¿no? Sí, dígame. Eh, eh, si, si yo creo un puntero para guardar el índice, ¿no? ¿Estoy utilizando más recursos? O sea, vos en vez de hacer una, un índice así, ¿qué quieres hacer? ¿Un puntero? No, yo ya puse como que la función recibía un puntero para índice. Ah, está bien. Eh, no, no, eh, sí, pues... Yo a veces lo resuelvo de una manera y a veces de otra, pero lo que tratamos de hacer en, esta, en este que estamos haciendo juntos es que les quede a ustedes algo lo más sencillo de usar. Porque van a ver que después este código lo van a poder reutilizar todo el tiempo. Entonces, no, es, no está mal, pero vas a ver que este queda más sencillo de usar. En el main. Cuando la llamemos va a quedar más fácil de usar. Pero está perfecto lo que hiciste. Yo, de hecho, en algún video lo puedo haber hecho yo así. O sea, de recibir acá... Y devolver el resultado del índice por acá Claro, sí, sí Sí, está fantástico, no, no está mal, está bien Pero ahora vas a ver que esta manera les va a quedar un poquito más sencillita de usar Bueno, ¿y quién me da una mano con la última? Eh, perdón, sería como lo que hicimos, bueno, con lo del burbujeo Que es comparar lo que está en la posición i con lo que está en la posición i más 1 Sí, exactamente lo mismo A ver, dale vos, Eugenia, ¿no? Sí, sí, Eugenia Bueno, dale a... Contame eh... De acuerdo, habíamos eh, hecho un flag swap. Bien. Poder... O sea, vamos, vamos por parte. Siempre que tenemos que ordenar, no importa que ordenemos, cualquier algoritmo que conozcamos de ordenamiento, lo que va a cambiar es la pregunta. O sea, hasta ese momento siéntanse con soltura, porque es nada, es ordenar, no importa. Lo que, ustedes van a comparar dos cosas y eso es lo que cambia. O sea, cuando ustedes comparan dos cosas. Hasta ese, ¿Hasta ese lugar va todo bien? Entonces, vamos a ordenar por el burbujeo un poquito más sofisticado, ¿sí? Entonces, me, lo primero que me dijiste, Eugenia, era que generábamos un flag, swap. Claro, para saber que eh, en el momento en que se haga un, un swap, eh, se tiene que iterar. Buenísimo. O sea, podríamos llegar a la conclusión entonces que nosotros vamos a estar haciendo esto toda la vida, en tanto y en cuanto el swap siga diciéndonos que hay que seguirlo haciendo. Claro, así que le ponemos flag swap eh, y nada, porque lo mismo que poner que sea igual igual a 1, que sería correcto, verdadero. Perfecto. Ahí estamos, o sea, ahí logramos que esto gire ahí toda la vida, mientras que flag swap sea igual a 1. Entonces, Bien. ¿qué hacemos ahora? Podemos validar eh, el array. Sí, eso es? medio que, yo no te, me metí ahí derecho, pero eso como que es, nos podríamos robar esto de acá. Y va, va fuera, porque si no, o sea, ya si no pude validar, ni empiezo. Claro, bueno, Tenía y lo más bien. importante sería lo de la comparación. que la... pero pará, no. ahora este, esto, este, es el que te, este lazo es el que te asegura que vas a estar acá eternamente, joya. Pero ahora tenés que de alguna manera recorrer para empezar a comparar. Con un Con... for. Bien, ok. Entonces hacemos Con un for. Ahora y eh, bueno, y acá teníamos que llegar al límite, pero ponerle menos uno, porque no queríamos comparar el último número de del array con una, la posición siguiente, porque sería compararlo con la misma nada. Exacto, o peor, compararlo con algo que está ahí, pero no es lo que nosotros, o sea, no tiene nada que ver con nuestro array, ¿sí? O sea, claro, no vaya, eh, en sí claro, ni siquiera tengan la sensación que lo están comparando con la nada, porque eso da como la sensación de que no es algo malo. No, no, no, es malo, ¿por qué? Porque estás comparando... Ahí, en ese lugar, algo está escrito en memoria. Y si vos lo estás comparando, mirá si tenés la casualidad que lo que está escrito termina entrando a tu array porque haces un swap. O sea, puedes hacer una macana enorme, ¿sí? Entonces, es importante, está bien el concepto que tenés, de tenés que llegar a uno antes que el límite, pero ¿por qué? Porque no querés comparar con algo que no sabés ni siquiera qué es, que está fuera sí, del ahora, alcance de tu array. Sí, ahora entendí mejor. Bueno, lo incrementamos, seguimos más, y adentro ¿Cómo? podemos poner... No, tenemos, ahí empezamos a comparar con un if, o sea, es la posición del array... Ok, <risa> hay una cosa que no nos tenemos que olvidar siempre, que es, como acá nosotros en algún momento vamos a terminar haciendo qué con el flag swap, si hacemos no. un swap, le vamos a poner qué valor. Ah, eh, acá arriba lo tenemos que inicializar en cero. Exacto, Por, así nos quedamos tranquilos que... Yo en esta ah, línea de código pres, presupongo de que no quiero girar más, que quiero salir. Y después, si lamentablemente adentro tengo que hacer un swap, lo pongo en uno y eso va a hacer que yo dé una vuelta más. sí Bien. Perfecto, eh, bien. ¿Y acá qué onda? Teníamos que crear un buffer. Bueno, pero antes... Eh, sí. Ah, sí, primero podemos poner arriba int buffer, punto y coma y abajo, adentro del for, ahí empezamos a comparar. Eh, lo que está en la posición eh, sería array, y corchet sí. i adentro del if. Si array eh, en la posición i es menor, a array en la posición i, más uno, y ahí adentro del if, lo que vamos a querer hacer, es intercambiar eh, las posiciones, o sea, hacer un swap. Y ahí adentro ponemos el flag swap igual a 1. Bien, eso ya para no olvidarnos. Sí. Bien, lo pongo en 1, perdón. En la línea de abajo, empezamos a comparar, y podemos poner que el array eh, I más 1, no, el array I, lo guardamos, sí. en, no, en el, ponemos buffer, perdón, buffer igual a array I, que eso significaría que eh, nos guardamos en buffer lo que dice la posición i, que en Perfecto. realidad a querer mandar para i más 1, y ahora vemos array i es igual a i más 1, o sea, lo, que dice, lo escribimos en la otra, y abajo array i más 1 igual a lo que habíamos guardado en buffer, que sería el número más chico. Y... Bueno, y también habíamos hecho una cosa que era eh, que para hacer menos iteraciones. Sí, ahora llegamos, eso ya es wow. un detalle. Pero mirá, vamos, vamos a elaborar con esto que tiraste hasta acá, que está 97% bien, pero tiene un error, tiene dos errores de raíz. Primero, ¿de qué tipo es cada uno de los elementos que están adentro de este array? Ah, de cliente. Bien. ¿Qué, ¿Eso qué nos llevaría a tener que cambiar? Eh, ponerle el cliente. punto y ah no, no, no me perdí. Vamos de nuevo. No, el Ar array. Punto... Para, para, para, para, déjame con ella. El array que vos tenés en cada una de las posiciones, estamos de acuerdo que tiene un cliente. Sí. Bien. Entonces, si cada una de las posiciones es un, en, es un cliente, yo no la puedo asignar a un entero un cliente. La tengo que asignar a un cliente. Ah, ok. O sea, el tipo de dato del buffer siempre tiene que ser el mismo tipo de dato del array que yo estoy ordenando. Claro. O sea, o sea Buffer, cliente. Cliente, buffer. Exact. Sí, cliente. Que se puede seguir llamando buffer, no está mal. Pero el tipo de dato tiene que ser un cliente. Porque como esto de acá es un cliente y yo lo estoy copiando en buffer... Si no, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué estaría copiando? Si esto es un input? Ah, claro, ya entendí. ¿Me entendés? O esto es un FLOW. No tiene sentido. Ese es el primer detalle. Y el otro detalle es que acá no me estás diciendo qué querés comparar. no, se, no se, O sea, ¿qué sería comparar el elemento 1 con el elemento 2? O el elemento 3 con el elemento 4. Para un ser humano puede ser, pero para la computadora tenemos que ser un poquito más específicos. O sea... El array tiene un cliente en la posición i. ¿Qué querés comparar? ¿El nombre, el ID, el peso, el, la, el color de ojo? O sea, ¿qué le querés comparar contra otro para definir si está bien o mal ordenado? ¿Y ahí iría el ID? El punto no, bueno, que... en este caso... Podría hacer lo que quieras, o sea, vos podrías ordenar por todos los criterios que se te ocurran. Ah, no, pero estamos ordenando por nombre, claro. Exacto, ¿verdad? pero en nuestro caso estamos ordenando por nombre. Pero no importa, yo no me quería meter en eso. Lo importante es que por, algún, por lo que quieras, pero lo que tenés que hacer es ordenar por algo. Si vos lo dejás así suelto, no estás ordenando por nada. ¿Se entiende? Vos acá tenés que ordenar por algún criterio. ¿Cuál sería el criterio? No sé, si te piden ordenar por DNI, DNI. Te piden ordenar por... Eh, altura, bueno, punto, altura. Sí, acá tenés que establecer por qué campo querés ordenar. Por ejemplo, ahí estaríamos ordenando por altura. Uh -huh. ¿Bien? A ah, nosotros nos están pidiendo que ordenemos por nombre. Entonces, ordenar por nombre tenía otro problemita adicional. Que no se podía usar el mayor y el menor, ¿te acordás? Uh -huh. Y teníamos que usar una función para comparar dos strings... Ay, ya, eso no, no, no recordaba. No te acordabas. Bueno, no pasa STR, nada. STR, SMP. STR. Y tiene que devolver. Sí, e, usan STR, CMP los que quieren volver a cursar la materia el cuatrimestre que viene. Y STR, N, CMP los que se la quieren tratar de sacar este cuatrimestre, ¿no? Bueno, una letra ahí en el medio. ¡Una letra! ¡Ojo! Yo, como usted quiera, usted ya quiere, quiere relajarse y lo quiere disfrutar este cuatrimestre como para decir esta pasada la hago tranqui y me lo tomo en serio el cuatrimestre que viene, no pone la letra esta y se lo toma tranqui, se lo toma tranquilo, lo disfruta, como si fuese una serie, la mira. Pero si no, vamos con la letra, vamos a vamos al código robusto ya desde ahora. Hay que, estas cosas que, son, que parecen molestas de usar, hay que acostumbrarse a usarlas todo el tiempo hasta que se nos, se nos vaya la molestia. Es cómodo no usar el STRN SMP o no usar ninguna función segura porque es menos laburo. Pero hay que acostumbrarse, entonces uno ya de entrada le queda eso grabado de producir código robusto, ¿sí? O sea, de, y lo, lo va, van llevando ese comportamiento a otros lenguajes. Entonces cuando en otro lenguaje aprenden cómo se hace algo, ya se van a preguntar, che, ¿pero esto es seguro? ¿No es seguro? ¿Qué, ¿No habrá una función que haga esto mismo, pero de manera segura? Así Dávila estaría orgulloso de nosotros. Y ese tipo de cosas. Así que, STR, NSMP. ¿Qué le voy a pasar el límite? Fíjense que también ya Ernesto la semana pasada le mostró algo mucho más elegante que lo que veníamos haciendo, que fue esto de empezar a, dec a declarar defines como parte de nuestro cliente, en este caso, para los límites de las cosas. ¿sí? Entonces, ya tenemos un define que nos dice cuántos caracteres esto tiene. Así que utilizamos ese, ese define. Nombre, len. Bien. Entonces, ahí estaríamos comparando de manera segura. Y acá, esta función, ¿qué devolvía? Bueno, esta, esta función devuelve. Si son iguales, cero. Si el de la izquierda es mayor que el de la derecha, devuelve un número positivo. Y si el de la derecha es menor que el de la izquierda, un número negativo o algo así. Si no hay que fijarse bien en el manual, que sería, si tenemos suerte, está acá documentado. Eh, except, ta, ta, ta. Bueno, no, me manda a ver la, la función de la otra. ¿O me decía ahí? No. No. Así que, bueno, nada, lo que yo me voy a preguntar es si esto, por ejemplo, es mayor que cero. Después fíjense bien la documentación, si el mayor que cero quiere decir que este es más grande o que este es más chico. Y si no quieren ver ninguna documentación, lo ordenan, y si les quedó al revés, lo cambian. Y ya está. Esa sería la otra forma. ¿Está bien, Eugenia, ahí? Sí, ahí entendí mejor, para que sea más segura. Sí, StrNCMP va a ser como la que se van a aburrir de utilizar en las comparaciones. ¿sí? O sea, claramente las comparaciones o son simples como la que habíamos hecho antes, que comparamos por mayor, o menor, eh, o son un poquito más complejas cuando estamos comparando dos strings a través de, de esta función. Pero no hay más. O sea, ya con esto nos, nos estaríamos arreglando. Así que, bueno, a ver, alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado colgado con esta función, que es como la primera que, que utilizamos para ordenar. Y ahora vamos a ordenar acá abajo. Voy a fabricar una que no estaba pedida, pero para ordenar por dos criterios, que no lo hicimos nunca. Y así ya también les queda un ejemplo. Preguntas, dudas. Mauricio, consulta. Sí, eh, dale. Eh, en la de iterar. ¿En algún momento no le tendríamos que restar el límite menos uno para que tenga menos cantidad de veces? No, bueno, sí, sí, sí, está bien. Yo hasta acá logré hacer la, la función como veníamos hablando. Sí, incluso Eugenia me lo había recomendado, lo que pasa que sí, me fui por las ramas tratando de corregirla. Pero también, ¿a qué conclusión habíamos llegado nosotros? Que cada vez que dábamos una vuelta del while, ya no tenía sentido llegar hasta el fondo. Entonces podíamos ir achicando el límite. Y una forma. Elegante de hacer eso, sería ir decrementando la variable límite. Entonces, cada vez es más chiquita y cada vez el for va a llegar a una posición menos del fondo, que es esa posición que ya allá lejos y hace tiempo habíamos concluido con nuestro Excel de que era la posición que ya había quedado ordenada en este burbujeo. Entonces, de esta manera ahí nos quedaría súper robusta. Bien, entonces, eh, no hay dudas. Seguimos avanzando. ¿Qué, nos, ¿Qué más nos pueden llegar a pedir o nos puede surgir como necesidad de nuestra aplicación? Lo que se llama ordenar por más de un criterio. ¿Qué es ordenar más de un, por más de un criterio? Bueno, es qué pasa si tengo dos tipos con el mismo nombre. Los dejo en la... No hago nada, porque acá me está diciendo que no haga nada. ¿Qué pasa? Ot, otro requerimiento podría ser, che, mirá, si tenés dos que se llaman igual, ordenalos por DNI. Ah, bueno, entonces si tengo dos Juan los voy a ordenar por el DNI, ¿sí? O sea, ese sería el segundo criterio. ¿Alguien se anima a darme una mano para reformar esto y hacerla por dos criterios? Bueno, obviamente nos robamos la de ordenar por nombre. Ya me la acabo de robar. Vamos a llamarla ordenar nombre y altura. Vamos a ordenar por nombre y por altura. Nos queda la comparación también por... Nos eh, queda la otra comparación. Lo que se me ocurrió a mí es... Eh, Después del if, de comparación, o sea, si ahí no pasa nada, agregarle un else if. Bien, tan sencillo como eso. Uno, uno acá tiene que preguntar, o sea, ¿qué pasó acá? Si yo entré acá, es porque tenía que hacer un swap. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, hay dos condiciones porque las que, por las que yo no hago un swap. No hago un swap cuando esto está exactamente al revés, o sea que no tengo nada por hacer... Y si no, yo hago un swap cuando esto es un igual... Uy, perdón. Z. Cuando esto, lo que me responde es que es igual. En ese momento tengo que aplicar el segundo criterio. ¿Por qué? Porque son iguales. O sea, el nombre que está en esta posición es igual al nombre que está en esta posición. ¿Cómo sería el segundo criterio? ¿Qué tendrías que hacer? El segundo era apellido, ¿no? No, no, eh, altura, para tener un campo flotante. La ¿Altura? Eh, ¿Qué? Usaríamos, eh, bueno, compararíamos eh, la altura, eh, STRN, SMP. No, la altura es un flotante. No. Ah, es un flotante. Eh, compara directamente eh, altura. ¿Cómo es, Sería, sí, Array en el índice punto altura de i, sí. Bien. Eh, eh, mayor, menor, no sé, lo que, no. como la quieran ordenar, no importa. ¿Contra quién? Contra array y más uno. Bien. Eh, punto altura. Bien. ¿Cómo hago? ¿Y acá qué tendrías que hacer si se da esta condición? Eh, el swap, ¿cómo? como lo hicimos ahí arriba. O sea que no, nos tendríamos que copiar estas cuatro líneas de código y ponerlas acá adentro. Sí. Sí. Y tiene que haber algo más elegante, loco, de copiar cuatro líneas de código. ¿Cómo sería? Sí. Está bien, ya está, está funcionando. Pero... ¿Cómo podríamos escribir esto para ser un poquito más elegante? Pero perdón, profe, el, una pregunta. Sí, sí el, la voy a cambiar. en este caso, el buffer eh, no debería ser de tipo flotante para hacer el swap. ¿Por qué? Si yo voy a cambiar... A, a, a, a, o sea, yo tengo a Juan y a Juan, uno mide 2 metros, el otro mide 3 metros. Pero el intercambio que tengo que hacer para acomodar eso es cambiar a, una, a un cliente de una posición a otra. ¿Y pero el buffer de qué tipo es? Y si bueno, quieres cambiar no, un cliente, ¿de qué tipo es el buffer? Debería ser el cliente, ¿no? Y, y bueno... Pues no vi esa parte. Y está acá arriba, yo no cambié eso. Ah, listo, listo. No había visto. El buffer sigue siendo de cliente, siempre va a ser de cliente, Pues yo estoy trabajando para ordenar un array de clientes. O sea, yo siempre voy a llegar a la conclusión de que tengo que cambiar al cliente de una posición contra versus el cliente de la otra. Los comparo por algún campo, pero después termino cambiando un cliente de un lado al otro. Okay. Este código que hizo el compañero Maxi, ¿no? Está funcionando. Ahora, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Y porque no, cuando me, me autorrobo dentro de la misma función y pego lo mismo en dos lugares, tiene que haber una forma un poco más elegante de escribirlo. ¿Una porque, función? O sea, esto y esto está llegando a la misma conclusión, que es que hay que hacer esto. ¿Se entiende? Sí. O sea, no podía meter un or en, entre los if. Exacto. Exacto o sea, todo esto que está acá arriba vamos a dejarlo porque ahí alguno va a preguntar vamos a dejarlo así, comentadito vamos a escribirlo de la otra manera un poquitito más elegante no hace falta a esta altura todavía podrían escribirlo como está acá, está fantástico pero, perdón se los voy a dejar y vamos a pegarlo acá acá, ¿a qué conclusión puedo llegar mirando el código? que ante lo de abajo y, o sea, si pasa esto o oh, pasa esto, siempre estoy haciendo un swap. Entonces, primero voy a ver cómo puedo escribir más piola lo de abajo. ¿Cómo lo puedo escribir? Y si yo acá tengo un if y acá tengo otro if, ¿qué habíamos dicho? Que los podíamos juntar. O sea, que esto mismo lo podríamos haber escrito acá como una and, ¿sí? O sea, yo podría haber venido acá y escribir si sí, pasa lo de arriba y lo de abajo hago algo. Por ejemplo, esto, ¿sí? Vamos a empezar a improvisar ahí. Así lo hacemos en dos pasos y se nota. Hasta ahora el código es lo mismo. Fíjense, yo qué estoy haciendo. Lo primero que hago es comparo. Si la comparación me da que son iguales y existe una diferencia entre las alturas, hago el swap. Ok, Bien. Ahora, si lo como acá adentro y acá adentro estoy haciendo lo mismo, ¿lo notan eso? Ahora les quedó más quedó como más acotado. Se, se nota que dentro del if y dentro del else if estamos haciendo lo mismo. No es que acá hice una línea de código distinta. Estoy haciendo lo mismo. Bueno, como hice lo mismo, ¿qué podría hacer? Yo me podría llevar todo esto para arriba. Todo esto con paréntesis y todo y meterlo en esta misma comparación, pero ya no con una AND, sino con una OR. Y decir, o bien porque pase esto, o porque pase lo de acá abajo, ¿eh? o esto, o todo este choclo, se los voy a dejar en una sola línea para que les quede más claro. O pasa esto, o esto, ¿se entiende? En cualquiera de los dos casos tengo que hacer un swap. Esto no está bien acá, vamos a ponerlo allá. Y acá me falta cerrar el if. O pasa esto, o pasa todo esto. En cualquiera de los dos casos yo tengo que hacer un intercambio. ¿Qué pasó al principio? Bueno, acá el primer intercambio era porque había una diferencia entre los nombres, o sea... Este nombre, con respecto a este nombre, me daba distinto de cero cuando los comparo, me daba mayor que cero, entonces los inter... entro al if y lo intercambio. Eso pasa en un momento. En otro momento puede ser que la comparación me dé cero. Si me da cero, no me alcanzaba eso para intercambiarlos. Me tenía que dar cero y aparte existir una diferencia entre las alturas. Que una altura sea más chica que la otra. En ese caso lo intercambiaba. O sea, yo entro a hacer un swap. O bien por esto, o por esto. Esto que acabamos de dejar descrito acá, claramente, como pueden ver, es más elegante. ¿sí? Pero a esta altura, cualquiera de las dos maneras de hacerlo, utilicen la que se los deje ver más claro. Esta lo que tiene que quedó como más compacta. O sea, no copiamos y pegamos el mismo código dos veces, pero bueno, como ustedes se animen a resumirlo alcanza, si ¿sí? lo ven por ahora así lo dejan así, y si esto ya lo entienden cuando lo ven, mejor porque queda un poquitito más elegante ¿sí? preguntas, dudas que tengan con esto que acabamos de escribir, que acabamos de reformar no, no, se ve bien sí, se ve, claro ¿Otros? Gente, ¿alguno más? ¿Alguna otra duda? Estamos. Bien. Y otra cosa que si quieren dejar más elegante todavía el código este, fíjense que esto lo estamos ejecutando dos veces. Lo estamos comparando acá para preguntar si es mayor que cero. Y acá lo volvemos a ejecutar igual para preguntar si es igual o igual a cero. Con lo cual podríamos esto ejecutarlo una sola vez ¿sí? no sé, ponerle auxiliar de comparación y guardar lo que esta función nos devuelve así la ejecutamos una sola vez y encima nos va a quedar un poquito más bonito el código nos va a quedar más compacto sí, porque saco todo este choclo y ya pregunto, opa, si el auxiliar de comparación. Y vamos a crearlo aquí. Ahí quedaría un poquito más elegante todavía. porque porque la comparación la ejecuto una vez sola, no dos veces, y después lo que utilizo es, pregunto, si es mayor que cero, tengo que hacer el swap. Si es igual a cero y existe una diferencia entre las alturas, tengo que hacer el swap. ¿Se entiende? Entonces fíjense que de esta manera nos quedó bastante sencillo lo de poder establecer más de un criterio. Lo mismo, si no lo vieron, no importa. Esto que hicimos al principio, que es lo que salió como más natural, está fantástico. Utilicen cualquiera de los dos. Yo no lo voy a borrar, les voy a dejar los dos códigos. ¿sí? Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿O pasamos a compilar esto? Dicen que no nos mandamos ninguna macana. Bueno, podríamos pasar a, a probar este código, a ver si eso es verdad. Bien. Bien. Nos da un menú, nos dice que carguemos un cliente. Opción 1, cargamos el cliente. Vamos a ponerle de nombre BBBB. DNI 2, altura 1. Carga realizada con éxito. Cargamos otro cliente. A este cliente le vamos a poner todo A. 2, altura 3. Vamos a sacar otro cliente. A este cliente le vamos a poner todo Z. 3, altura 4 y ahora vamos a imprimir nos hubiese quedado mejor si le poníamos la función de imprimir quizás un salto de línea que ahora se lo vamos a agregar pero ahí tenemos los, el cliente B, A y Z eh, y lo que podemos hacer ahora ahí lo, lo tenemos desordenado pulsé el 4 para ordenar y ahora voy a volver a imprimir y ahí nos quedó a, B y Z. Así que aparentemente un éxito, está todo funcionando. Nos podría quedar mucho más bonito esto si al momento de imprimir metíamos un, un salto de línea, cosa que no, no nos quede todo apretujado. Así que vamos a meter acá un salto de línea. Y ahí hubiese quedado un poquito más bonito el código. ¿sí? Pero bueno, más o menos ahí lo tenemos, lo tenemos funcional. Bueno, vamos a hacer un bonus track a la clase en vivo agregándole algo más a la función de ordenar por nombre o a la ordenar eh, también por nombre y altura. Lo pueden incorporar a cualquiera de las funciones, que es eh, darnos cuenta que no tiene ningún sentido comparar eh, dos elementos de nuestro array si alguno de esos dos elementos está vacío. O sea, si cualquiera de esos dos que estamos por comparar se encuentran vacíos, nosotros podríamos forzar una nueva iteración del for. Para eso podemos utilizar el continue, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Que lo que hacía era forzar una nueva iteración. Entonces nosotros nos podemos preguntar si array en la posición i, y después vamos a preguntarnos lo mismo para la posición i más y is empty. ¿sí? O sea, acá no hace falta preguntar si esto es igual igual a 1, porque eso es, ya es un verdadero, entonces nos vamos a preguntar que si se da esto, no i, sino o se da esto, de que en la posición i es, hay un 1, o en la posición i más 1 hay un 1, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un continua. Y de esa manera estaríamos logrando que se fuerce una, una nueva iteración. ¿sí? Esto, esto mismo se lo podemos incorporar también a la que hicimos eh, de ordenar por dos criterios. En cualquiera de los dos modos se lo podríamos haber incorporado. Esto se lo dejo acá por si era la que les gustaba utilizar. La dejamos ahí. Se lo voy a dejar acá en el comentario como para que lo puedan probar. Y lo vamos a poner aquí que es donde nosotros lo, lo utilizamos. Vamos a hacer una prueba de las dos funciones, la que ordena por un solo criterio y la que ordena eh, por más de un criterio. Así también nos queda ese testeo grabado en el video. Así que bueno, la que ordena por nombre es la que tenemos en el main. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro main pero es la función que, que estábamos llamando originalmente. Así que a este main le vamos a agregar una opción más que nos permita ordenar utilizando nuestra función de doble criterio. Así podemos dejarlo, dejarlo testeado. Vamos a incorporar esa función como 6, eso transformará en número 7 el salir. Y lo vamos a poner en el texto que interfaciamos con el usuario, incorporándolo como una opción. Ahora el salir va a ser el número 7. Y el 6 va a ser un ordenar. La lista de clientes por nombre y altura. ¿Sí? En este caso el ordenar original era por nombre. Así que bueno, vamos a probarlo, Voy a dar primero guardemos todo, y ahora lo vamos a testear. Primero lo compilamos, build Project, nos dicen que no hay errores, que no hay warnings, y ahora le vamos a dar Run, de modo local. Bien, vamos a cargar un cliente, en este caso el cliente se va a llamar vamos a desordenarlo el primero va a ser todo B eh, esto lo va a ordenar, el DNI es lo mismo eh, como altura a este que es el primero que ingresamos le vamos a poner 10 eh, no me acuerdo, creo que la altura tenía que ser una altura razonable así que le vamos a poner 1 como altura, si ya lo quisiésemos lo podríamos imprimir y estaríamos viendo que ese es el único que tenemos cargado en el índice 0 vamos a agregar otro cliente más nuestro próximo cliente se va a llamar A. Vamos a agregar otro cliente más. Se va a llamar como se llamaba el primero. Pero en este caso vamos a decirle que la altura originalmente le habíamos dado uno. Así que a este le vamos a dar una altura más chica. Y vamos a agregar uno más. También lo vamos a llamar B y vamos a darle una altura más grande. Bien, vamos a imprimir la lista de clientes. Ahí tenemos una lista de clientes tal cual la, la cargamos nosotros. Y ahora vamos a comenzar ordenando la lista de clientes por nombre. Eso es la opción 4. Ahora imprimo. Tengo la lista de clientes ordenada por nombre, pero todavía desordenada por, por altura. Si es que habíamos establecido el, el, el criterio de, ante la igualdad. Ah, qué macana que nos mandamos. Acá nos quedó este con 4B. Voy a cargar uno más para que sea de este grupo, para que tenga exactamente el mismo nombre. Así que voy a agregar un cliente más. Vamos a ponerle 3B de nombre. Y vamos a ponerle una altura más chica. sí, 0. Punto uno. Bien, ahora en este caso entonces, si imprimo la lista de clientes, tengo los tres clientes ordenados por nombre, pero con un desorden en las alturas. Así que ahora vamos a utilizar nuestra función que sería la 6, faltaría modificar el texto nada más, que ordena por doble criterio y vamos a imprimir la lista de clientes. Bueno, ahora sí vemos que no solamente nos quedó ordenada por nombre, sino que también de manera ascendente ordenada por altura. Lo único que nos restaría es modificar el texto de aquí, opción 6, ordenar lista de clientes por nombre y altura. Bueno, fantástico, este es el archivo, en este estado va a quedar el archivo para que lo puedan descargar.